Esta es una presentación de Horacio Rodríguez de la Universidad Politécnica de Cataluña, que nos hablará de la extracción de información como una de las tareas básicas de las tecnologías del lenguaje humano. El objetivo básico de la IA es la extracción de información factual, es decir, de hechos, aunque la disciplina se ha extendido últimamente para tratar otras modalidades como opiniones, intenciones, etc. Los hechos pueden corresponder a entidades del mundo real, una persona, una organización, una enfermedad o a eventos que se han producido. Una guerra, un atentado, un terremoto, una compra... En este ejemplo, el escenario indica las piezas de información que se deben o se pueden extraer. Eventos, entidades que participan en el evento y cómo se relacionan estas últimas. En este otro ejemplo podemos ver un escenario más complejo. Es el resultado de la extracción de la información de un texto en el dominio micológico. La evaluación típica de los sistemas de IE se hace a partir de las métricas Recall y Precision cobertura y precisión. El óvalo representa el conjunto de las piezas de información extraíbles del texto. Cada una de las dos rectas nos divide el conjunto en dos partes, extraído y no extraído, y relevante y no relevante. Quedan así cuatro partes disjuntas que cubren todo el conjunto. Por ejemplo, la parte A contiene las piezas relevantes extraídas. La precisión, P, se define como A partido por A más B, es decir, ¿qué proporción de las piezas extraídas es relevante? Podríamos decir que P nos mide si son todos los que están. La cobertura, R, se define como A partido por A más D, es decir, ¿qué proporción de las piezas relevantes ha sido extraída? Podríamos decir que R nos mide si están todos los que son. A menudo puede ser interesante usar una métrica que combine a ambas medidas. Una muy usada es la F, media armónica ponderada de P y R. Un sistema completo de extracción de información extraería la información que proporcionan las siguientes tareas, reconocimiento de entidades nombradas, extracción de relaciones, resolución de la correferencia y extracción de eventos. Dicho de otra forma. El reconocimiento de entidades nombradas es extracción de información, pero no toda la extracción de información posible. El caso es que cada una de estas tareas es de por sí un problema complejo. En muchas ocasiones las investigaciones se centran únicamente en una de ellas. Además, estas tareas deben realizarse en un orden determinado ya que se valen de los resultados de la tarea previa. El reconocimiento de entidades, nombres de personas, organizaciones, lugares, etc. Es la tarea más sencilla y se pueden lograr niveles del 90% en precisión y cobertura simplemente usando el nivel léxico de representación lingüística, el más básico. La extracción de relaciones, normalmente en oraciones, detecta relaciones entre entidades. Como muchas tareas del PLN, se puede utilizar más o menos información lingüística, léxica, sintáctica, semántica y todos los recursos de los que se disponga. La precisión alcanzada en esta tarea es muy variable dependiendo del dominio y de las características de la relación, pero no suele llegar al 80%. La resolución de la correferencia, para entendernos, detecta qué partes del texto hacen referencia a se pueden sustituir por otras. El caso típico son los pronombres. Juan se está preparando para salir. Él decidirá qué traje ponerse. El ejemplo ya delata que se trata de un fenómeno discursivo, la información se encuentra en distintas oraciones y exige un tratamiento lingüístico más complejo. El éxito de la tarea varía entre el 60 y el 80%. La extracción de eventos suele consistir en la propia detección del evento, que puede llevarse a cabo dentro de la oración, y la detección de relaciones entre eventos, que exige un tratamiento discursivo, supraoracional. La precisión suele situarse entre el 50 y el 70%. Aquí vemos la arquitectura de Proteus, propuesta por Griezmann en 1995, que podemos considerar prototípica en el sentido de que el esqueleto es una secuencia de procesadores que van añadiendo anotaciones y filtrando elementos irrelevantes. Los módulos de extracción suelen actuar guiados por una base de conocimiento formada por patrones de extracción. Estos patrones se representan con lenguajes de diferente grado de expresividad, desde expresiones regulares sobre los caracteres que forman el texto hasta fragmentos de árboles o grafos. Existe actualmente una amplia oferta de paquetes de herramientas que abordan las diferentes tareas necesarias y entornos de integración para montar la secuencia de procesadores. Además, hacen falta recursos léxicos y semánticos.